Oye, ¿y las llaves? Creo que están en la entrada. No están. Ah, sí, estaría aquí en el pantalón. Bueno, venga, vamos. Que te sangre el pelo no es normal. Que te sangren las encías tampoco. No esperes más. Visita tu dentista. OM Clinics. ¿Vienes?